Hola, mi nombre es Laura Montaña, eh, soy graduada de la Universidad de Mar del Plata. Eh, en este momento trabajo eh, como bibliotecaria um, a cargo de recursos electrónicos y uh, seriados de la Biblioteca Da Hamashill uh, de Nueva York, es la Biblioteca de eh, Naciones Unidas. Nuestra biblioteca tiene eh, aproximadamente 5.000 usuarios potenciales, le damos servicios a todos los que es eh, los, eh, los investigadores y otros eh, miembros de, de, del staff. Um, eh, mi parte es eh, mantener los recursos electrónicos, desde la compra hasta el mantenimiento y la cancelación. He estado en la biblioteca por los últimos 11 años, empecé como referencista eh, cuatro años, tanto en documentos de Naciones Unidas como en recursos externos. Después pasé a adquisiciones, hacer la compra de libros, revistas eh, y algunos recursos electrónicos. Por dos años estuve trabajando en nuestro consorcio que hace las adquisiciones de los recursos electrónicos para todo el sistema de Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud, eh, la FAO y, y otros miembros son aproximadamente 60 miembros que compran eh, como 80 productos. Ahora lo que hago es solamente para eh, el servicio de eh, Unit Headquarters, que es eh, nuestra oficina central en Nueva York. Nuestros recursos eh, se manejan eh, en una base de datos centralizada esa base de datos nos ayuda a mantener eh, tanto lo que es eh, las, los registros de la compra, de, de los settings, de, de, de, de la, el acceso, eh, el uso, eh, el, el listado de títulos y también nos da eh, un servicio para, o sea, nos da un, eh, una herramienta que eh, nos ayuda a hacer la, la página web donde se busca eh, los títulos o los contenidos. También está a cargo mío lo que es la parte de papel, de suscripciones. Eh, estamos tratando de mover la mayor parte posible de las revistas, eh, las revistas y los, eh, los diarios que tenemos en formato papel a formato electrónico. Entonces también eh, la parte de, de las colecciones, que es lo que queremos mantener eh, por cuántos años y cómo preservarlo también eh, eh, está incluido en lo que es mis responsabilidades. En lo que respecta a la educación que recibimos en, en la Universidad de Mar del Plata y su comparación con lo que es la experiencia o lo que yo veo en, en otros profesionales a nivel internacional, me parece que es eh, algo que, eh, que nos juega a favor tener eh, más de tres años eh, de, de estudio en bibliotecología, comparado con el estándar de otros profesionales que tienen un máster de solamente dos años en bibliotecología hay cosas que no se van a ver en la universidad pero, por ejemplo, en la parte de estadística, la parte de management eh, la parte de misma de catalogación teniendo tanto tiempo de pensar y de... Y de, y de entregar trabajos y discutir sobre un tema comparado con gente que lo ve por unos meses solamente creo que eh, es algo que nosotros podemos aportar a, a nuestro trabajo en el exterior yo creo que los, los graduados de, de, de Mar del Plata tienen muchas oportunidades afuera el problema es cómo salir de ahí a hacer uso de las becas hacer uso de las pasantías creo que sería eh, la manera de salir pero bueno, hay que animarse y salir y también hacer uso de cada oportunidad. Si, si, si hay que estudiar inglés, si hay que estudiar computación, si hay tantas oportunidades que tenemos los argentinos de obtener eh, educación gratis, que hay muy, pocas, en muy pocos países que, en donde la universidad es gratis. Creo que esa sería una gran oportunidad para... De lo que es el edificio de la biblioteca y agradecer a Natalia Montaña que me está...